Si aún no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Esta insignia se les otorga a quienes enviaron en primer lugar su texto argumentativo de la semana 1. En esta ocasión, fue Raúl quien la obtuvo. ¡Felicitaciones! La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 1 se otorgó a María Guadalupe y Gustavo. ¡Muchas felicidades por su esfuerzo! 28 estudiantes participaron en la corrección del texto. Marina Ana, Genaro y Esaú... Fueron quienes lo enviaron primero. Muy bien. Recuerden que el viernes es el último día para enviar el texto documentativo de la semana 2. En esta segunda sesión, los invito a realizar en orden sus actividades. En el grupo de Facebook se comparten materiales útiles. Mucho éxito en la semana 2.